Buongiorno cari amigos Da Pablo El giorno de hoy doy el bienvenido a todas las personas que se han inscrito a este canal Miles y miles y miles gracias Toda la gente quiere ver un bellísimo cuerpo, una bellísima máquina, mangiare bene, vestirse bene Pero nessuno quiere pagar el precio Per todo lo que tuvo y reyungere debes empeñarte eh, se, se, Sacrificar ciertas cosas Magari piove Debe alzarte eh, Es così Es così Que, que, que se logra todo en la vida Con un po' De disciplina El yo no es hoy Solamente te voy a tolir 9 minuti ¿Qué cosa voy a fare hoy? Voy a fare Tres ejercicios Per la gamba Vamos a potencializar La gamba La gamba La parte superior Que es la base De nuestro cuerpo La que le da la estabilidad Y aunque voy a fare Tres ejercicios Para elaborar el brazo, el brazo, cosí gamba y brazo, son a posto. Dopo hoy, en questa semana, puedes hacer abdominales, cosí vas allenando tu cuerpo y e lo metes en forma. Te ricordo la salud es belleza y e la belleza es salud. Ok, vamos a iniciar con, con estos ejercicios para per las gamba y para las braccia Solamente nueve minutos, y yo lo voy a repetir tuve, volta, tuve volta, tu vuelta, tu tú a casa lo haces tres y cuatro voltes. vamos a ver un poquito de agua de agua, muy bien. siempre con agua debo cambiar al menos meter un productino, productino que me dé la, la energía ok voy a meter mi, mi timer vamos a fare. voy a fare 30 segundos de esfuerzo de, de, de, de labor con 15 segundos de recupero repito cuesto due volt por ejemplo inicio con el primo de, de gamba quello de gamba lo repito nuevamente dopo cambio el segundo y così consecutivamente fino al final un poquito de corsa, corsa, corsa ok, nuevo el pie me piego, me piego, importante no para actividad física con la pancha buota ni aunque tropo piena porque te fai mal, porque y te viene bolia de... no, no Tú no. eres el objetivo? el objetivo el objetivo es que tú te metas en forma siempre a tu ritmo a tu ritmo tú no compites con me, compites con tu exceso ok, si voy a estar en forma hay es este este alenamiento 9 minutos ok, perfecto metiamos con este 4 qué vamos a fare, voy a fare voy a meter mi timer mi timer No lo veo, no lo veo el timer. El timer no veo el timer. Timer, timer, timer. Ok, Trovato el timer, trovato. 9 minuti, 9 minuti. Prepárate. 3, 2, 1, via. 4, 3, 2, Abro, abro. 1, abro. Abro. Chiudo. Abro, chiudo. Abro, chiudo, abro, que el ginocchio no supere la punta del pie. ta, ta, abro, ta, abro, escendo, escendo, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro. Ok, perfecto. Lo repito nuevamente. Nuevamente lo repito. Tengo que. Va, Ta. Descendo. Ta. Descendo. Ta. Descendo. Ta. Descendo. Ta. Descendo. Ta. Descendo. Ta. Descendo. Ta. Descendo. Ta. Descendo está ta, descend, ta, ta, ta, ta, ta, Qué uh, siente. Nuevamente. Cambio. nuevamente ok, iniciamos con ejercicio peli brazo you uh. Espalle, vale, espalle. Espalle. Abro. Vamos, andiamo Último esfuerzo 3 Ultimo, ultimo. Ultimo. pieno, Tu. Mettendo. no está estado fácil pero habíamos ruchito a hacerlo Hasta tu un momento de dificultad pero mai había emolado ni aunque tú gracias veramente por hacer estos ejercicios Físima gamba y bracha. Te recuerdo, si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Activa la campanita, così te arriba la notifica de primo. Gracias, veramente. Te saludo. No te dimentiques de hacer estresis y de sorridere a la vida. De cuore, Pablo.